¿Ahora sí anotaste bien? Sí. Usted quiere sopa y Jaimito también. Usted quiere arroz y Jaimito también. Usted quiere guisado de pollo y Jaimito también. Usted quiere café y Jaimito también. ¡Ay, se me olvidaba el postre! Soy una tonta. Y Jaimito también. Chavo, ¿ya nos cerramos así? No, es que, es que yo digo que usted también quiere postre. Sí, sí, claro que sí. ¿Ya pensó qué postre vamos a tomar? Ay, sí, pero es que no me decido. ¿Por qué no ve usted? No, no. Yo prefiero evitar la fatiga. Ah, ya. Mira, tráenos un, un helado de vainilla. Sí. Con galletas. No, galletas no hay. Bueno, pues entonces tráenos un, un flan. Con galletas. Que no hay galletas. Está bien, hombre, está bien, qué genio. ¿Hay dulce de coco? Sí. ¿Con galletas? ¡Que no hay galletas! También, hombre, no hay necesidad de que griten. Entonces tráenos las puras galletas.